Bueno, pues muchas gracias a, a todos por estar en este acto, en un día precioso, en un lugar precioso, ¿no? aquí en, en plena tierra de Pinares, a, al pie de los glaciares de Orbión, de la Laguna Negra, y bueno, muy bien acompañado, agradezco la, la compañía que tengo de la representante del Ayuntamiento de Soria, también. ...del alcalde de, de Covaleida, ...de la alcaldesa de Durolo de la... De la representante de, de Durolo de la Sierra... ...y desde luego pues la presenta la Mancomunidad de los 150 pueblos... ...realmente están todos los que tienen algo que decir en esta tierra ¿no? ...nosotros lo que tenemos que decir es que venimos a trabajar por ellos... ...y por este territorio, por este espacio natural... ...y por dar oportunidades al, al medio rural... ...esta actuación que hoy completamos... Eh, ...se inició con la realización de este estacionamiento que, que aquí tenemos... ...hay que pensar que... La Laguna Negra y este parque natural recibe al año en torno a 200.000 habitantes, por lo tanto una afluencia masiva de autocares, de motos, de coches, de gente que no tenía un lugar adecuado de recepción, porque hay que pensar que aquí se aparcaba pues, en praderas, donde no daban vuelta los autobuses, una situación pues caótica que no se correspondía con la calidad de Soria, con la calidad de este espacio natural. Nos pusimos en marcha dentro del programa de infraestructuras de, de medio natural y para la promoción turística, la Consejería de, de entonces de Fomento y Medio Ambiente, ahora de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de Somacil, de la empresa pública, ya terminamos en el año 2020 este estacionamiento de más de 6.000 metros cuadrados que da pues, eh, unas infraestructuras cómodas, y de calidad a los vehículos. ¿no? Eh, pero faltaba algo más, faltaba coger a los visitantes un lugar donde estar, un lugar donde comer, donde tomar algo eh, y eso es lo que venimos hoy a ver cómo quedó. ¿no? A pesar de que faltan todavía algunos pequeños ajustes de remate, eh, como toda obra nueva, eh, pues aquí detrás tenemos un edificio, eh, primero de un magnífico eh, proyecto de, de estos arquitectos del despacho de Tuñón eh, que ya tenemos eh, experiencia de su gran trabajo, por supuesto yo como leonés con aquel, ese, ese auditorio precioso que hicieron la ciudad y desde luego están colaborando también en la terminación de las cúpulas de la, de la, de, de, del parque empresarial del medio ambiente. Han hecho un proyecto precioso integrado con ...con una estructura constructiva propia de la zona... ...y que ahora pues vamos a visitar. Un edificio de más de 300 metros cuadrados... ...que permite pues eh, al visitante pues tener un lugar donde estar... ...un lugar donde encontrarse, repito, donde descansar... ...y que sin duda ninguna va a, da, a dar calidad y calidez... ...a la acogida de los visitantes a este, a este espacio natural... ...y que completa así pues la actuación en, en, esta, en esta en esta tierra... ...en esta zona eh, con una inversión de más de un millón de euros... ...y que forma parte de un conjunto de inversiones... ...queridos eh, representantes de, las, de los ayuntamientos... ...y de la, de la Mancomunidad, ¿no? de inversiones que estamos haciendo... ...concretamente con carácter general en Castilla y León... ...este programa de infraestructuras eh, turísticas... ...es un programa de 42 actuaciones... ...38 de las cuales ya están en ejecución, ejecutadas... ...o, o, o en, eh, en licitación... ...y otras, eh, bueno, las que quedan, las otras cuatro... ...que están en, en proyecto... ...es una inversión de más de 17 millones de euros... ...y concretamente aquí en Soria... ...pues eh, ya hemos terminado el, el mirador de... De, de Castroviejo, Endurolo en Durolo de la Sierra, que bueno, iremos a ver eh, en el momento que podamos pues, por agenda. Eh, tenemos ya eh, en marcha eh, otra, el, el Mirador de la Galeana en Cañón del Río Lobos, que también es una infraestructura muy importante, y además de esta que hoy culminamos, algo muy relevante, ¿no? que son las, eh, las pistas, vamos a llenar Soria de pistas de ciclismo, de montaña, que es una actividad eh, deportiva, eh, turística, eh, de calidad, que atrae mucho turismo de calidad y que con un una inversión importante eh, de bastante más de un millón de euros va a permitir que Soria sea ese paraíso del deporte ¿no? y que eh, en este mes de septiembre... .pues ya adjudicaremos y por tanto empezarán las obras, está adjudicada ya, perdón, y empezarán las obras eh, para su realización. Una actividad que ya en, en sí misma contaremos con más detalle. en otro acto eh, en semanas, semanas posteriores. Pero en definitiva conforman todo ello. Pues lo que pretendemos hacer, que es eh, luchar contra la despoblación. La forma de hacerlo es eh, bueno pues dar servicios, dar actividad económica. Eh, y dar calidad eh, al, medio, al medio rural. Estamos en una tierra de Pinares que la verdad es que es fantástico venir hasta aquí y ver estos montes ordenados limpios eh, como es propio de los montes de Soria y de sus gentes y por tanto esto va a ser muy atractivo, ya lo era y lo va a ser más. Aquí al pie de esta roca tan característica eh, de la época glaciar eh, pues se levanta este edificio que nos va a coger con mucha, con mucha calidad. Y sin más agradecer eh, por supuesto a todos los representantes de las instituciones el, pues bueno la colaboración que han tenido eh, y que bueno nos hagan saber todas esas necesidades y las eh, distintas eh, situaciones que exijan una actuación por parte de la Junta de Castellón, nosotros vamos a estar muy atentos, la delegada territorial está permanentemente en el territorio eh, con su labor, que es dar a conocer la actuación de la Junta y recoger para la Junta las necesidades del territorio y eh, por tanto agradecemos ese trabajo a los ayuntamientos y a la mancomunidad eh, que bueno, estaremos atentos para en lo necesario. Agradecer y felicitar al despacho de arquitectos y también al constructor eh, que está con nosotros el magnífico trabajo realizado y bueno que sea exitoso y que sirva para que estos aparcamientos estén llenos, de coches, de autobuses, de visitantes que vayan a comer, al territorio, que pernocten, que hagan gasto, que vayan también a la capital, eh, que merece la pena estar también en la capital que es preciosa y eso es nuestra misión y eso es lo que estamos haciendo y por eso estamos aquí.